Hay un montón de gente que piensa que las hamburguesas todas son una porquería. Mentira. Hoy os traigo mi hamburguesa perfecta. Todo tiene que ver con los ingredientes. Buen producto, buena hamburguesa. El ingrediente principal, la carne. Yo la uso de manera muy especial y un tipo de carne muy especial. Le pido al carnicero que me pique carne de aguja y carne de jarrete a partes iguales y que solo lo pase una vez. Estiro un film sobre la mesa y pon la carne encima. Tienes que procurar amasarla poco a poco, evitando que se quede muy compacta. Mi adobo preferido para la carne de hamburguesa es sal, mucha pimienta, orégano y un toque de canela. Mézclala bien, hazte una bola grande, vuelve a ponerle pimienta y enrollala con cuidado como si fuera un chorizo gigante. Esto va a ayudar a que la carne se compacte y las especias y la sal van a hacer como de pegamento. Métela en la nevera y déjala reposándola por lo menos media hora. Sácate la carne de la nevera y con un cuchillo bien afilado, le das el primer corte. La hamburguesa está perfecta. Te cortas dos piezas del mismo grosor... ...le quitas el plástico... ...las las especias han hecho su trabajo y la hamburguesa está perfecta. Y ahora vamos a meterle la magia. Cógete una cucharadita de mostaza y se la pasas por encima de la carne. Te coges unos tomatitos cherry, los cortas en rodajas... Y se los pones por encima. Y el super toque que va a hacer que esta sea la hamburguesa más jugosa del mundo. Mantequilla. Usa mantequilla blandita para rellenar todo el interior de la hamburguesa. Y las juntas las dos. Con cuidado y sin apretar mucho, las aplastas para que se peguen. Y la pones al fuego mientras se cocina la carne al pan le vas a poner un poco de mantequilla y lo vas a poner a tostar es muy importante tostar el pan una hamburguesa con el pan sin tostar es una cagada cuando veas que empieza a salirle el juguito por arriba le das la vuelta y la última cosa muy importante en una hamburguesa la lechuga. ¿Verdad que no te comerías una ensalada sin aliñar? Pues la lechuga de la hamburguesa tampoco. La ensalada que le pongas a una hamburguesa tiene que ser bien crujientita y estar bien aliñada. Mi lechuga perfecta son los corazones o los cogollos. Y el tomate, para mí siempre, el cherry. Haz un remember y búscate el aliño de la ensalada brutal. Para la hamburguesa es perfecto. Se lo pones, lo mezclas bien y estás listo para emplatar. Esto es muy importante, el orden de las cosas. Sácate el pan que esté caliente, te vas colocando el tomate, después la lechuga y para terminar... <risa> hamburguesa perfecta. Le pones el pan. Esta hamburguesa es tan jugosa que no le hace falta ni mayonesa, ni ketchup, ni leches. Flipa. Ahora dime tú cuál es tu hamburguesa perfecta.